El, wow. pro el problema es que hay una situación ahí, es que... La gente cree que con prisión se resuelve el, el derecho penal. Ese es el principal. El, el derecho problema. penal no es remedio para ningún, no, no, ningún no. problema social. Bueno, la historia el derecho recope, penal no es remedio. No, la, el ¿no? derecho penal es la cosa más terrible que pues, hay. Claro. Es una espada de Damocles que Después... tiene uno en la cabeza que tú no sabes cuándo te va a caer. Y el derecho penal no resuelve absolutamente nada. Es una entidad nada. represiva que lo que viene a, a dar un, un marronazo. Bueno, te lo dice un penalista fin, de 35 años. Ese es el mecanismo que el Estado posee Pero no para, tratar de de para ese tipo de casos de es mejor es contener mejor, de la de resistencia contener. psicológica Francis. y que, y que los demás le sirva pero de educación, no lo cometa. Vamos a guardarlo mientras tanto, y entonces le, ahí trabajamos con la parte psicológica. No, es pero dejarlo, dejarlo suelto sin eh, no si una cosa ni la otra. Eh, eh, es no no, reconocerlo, o sea, amarrarlo sin, este sin, sin educación. Sí, eh, es peor. Eh, lo que ¿cuánto? hay que trabajar hay en esa parte. En este país? 20. Pero, no, no. ¿Veinticuando? ¿Veintinueve mil? No, señor. ¿Eso era cuándo? Ya subieron. Bueno, el año pasado. Eso, no, no. ¿Va en treinta y seis? Eso fue en treinta y semanas. ¿Cuántos son condenados? Teníamos nueve mil. No, hay una gran... el 68% son preventivos. Preventivos. Hay, hay, hay una falla de sistema. Entonces, ¿qué te estoy diciendo a ti? Obviamente. Que la no, modificación no. del Código Procesal Penal fue una utopía. No, los problemas de eso. Porque no aquí todo el mundo, en, claro. en, incluso... Los jueces de instrucción de este país entienden que las país. condiciones para la medida de, co de coerción implican las condiciones para prisión preventiva. Sí, y hombre. no es así, la ley no dice eso. Así no. Mira. Oiganme, una cosa increíble. El problema, ¿Cuál es el problema del código? Los actores. No, no hemos sabido, digo. ya Pero es yo no que la prisión actor. preventiva digo, es la excepción. Yo soy actor de alguna manera, pues yo soy abogado. La, la prisión preventiva es la excepción. Pero los actores aquí no la tenemos hemos sabido norma. cómo aplicar esa ley. La, la excepción. Don Fulvio. ¿Qué es lo que establece el código? Es el momento de su tema. Muchas gracias, amado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes. Sobre. Un tema sumamente importante que la parte jurista, eh, quiero que nos ayuden Ay. ahí, Adelante. Ay, ya que parece. aquí tenemos te una playa de profesionales del derecho que sí pueden construir bastante. Con esta parte que voy a compartir. y, el Jan y yo, somos alumnos. Sí. Son, yo soy sí. un chachito. como me dijeron al día? Qué humilde es el del centro. Eh, eh. ¿Cómo <risa> cómo ¿Cómo me me el el maestro, día? De los maestro de los no, maestros ma no, no, no, no. maestro maestro sí. dice que es alumno sí, eso, de los dos puriconsultos. Son pichoncitos. Bien. Ah, qué bien que los hayas reconocido. Buen pichón. Todas las.